Sí, pues, sí, no, pero sí, esto, mira, tiene, tiene la fama de, de por eso, porque tiene, de hecho tiene mucho de psicología no, no, no, no, Aquí hay un dato que no me lo sé, pero es bastante probable que hayan un par de psicólogos De relaciones de pareja, de relaciones de personas en los guionistas, porque de verdad de eso se trata dato. Eran seis amigos, la gracia de Friend eran que eran seis amigos, todos actuados muy bien y todos personajes muy bien hechos, muy bien hechos, interactuando de hecho, ¿cachai? De hecho, por eso duró tanto, porque en el fondo eran historias que pasaban. Ay, ¿qué pasaría Ross si se queda un día solo con Mónica? Ah, ¿qué pasa si este otro, Chandler, eh, eh, se pelea con Phoebe? ¿cachai? Y así esas mecánicas las daban todo el rato. Y de eso se trataba un poquito, pues de relaciones personales. Por eso era tan sí, pues, que... por ejemplo, cuando, cuando la mina empieza a andar con otro loco y empieza a andar, como siempre cuando empieza pues, empieza a andar con Rafit el otro loco claro. ya como que se, se entiende y empieza a andar... Sí. Entonces, lo que pasa es como en la, las relaciones, ¿cachai? Cuando ya termina la opción y cada uno empieza a sí, sus po. cosas, ¿cachai? así. bien, mucha la, la histérica de Mónica, ¿cachai? Sí. Y cosas, po. Pero hay, hay un guión muy bueno, hay, un guión, hay una historia muy buena, un capítulo muy bueno de guión, que es muy divertido, que es... es, es Ross y Phoebe, son los protagonistas, Ross y Phoebe, ¿Ya? ¿Qué? y cada uno por ese motivo conoce a una pareja, o Se empieza a salir con alguien, y estas ¿Tengo? dos parejas estas dos parejas eran ex entre sí, ¿Cachai? ¿Ya? entonces cada una de estas parejas se descargaba su bolón con, con Ross y con Phoebe, ¿Cachai? y hay un capítulo donde Ross y Phoebe empiezan a discutir volar de la, de la otra pareja, ¿cachai? sí, pero a ti esa pareja te extorsiona sexualmente a su ex y toda la verdad, y, y claro eh, finalmente la discusión termina muy divertido porque Ross y Phoebe terminan discutiendo discusiones de la otra pareja como si fueran de ellos <risa> está, está muy bien construido sí. y es muy divertido y esa es una de las bases de Friend que, que, que, que, que, que, que repito este, el guión tiene arribles geniales y, y los actores son muy buenos y ese es como el, el mira, a mi Friant me trató. Claro, a mí me gustó básicamente porque era muy entretenida la serie, Duran 20 minutos, y mm. había una historia, por cada, por cada temporada había una historia claro. que atravesaba toda la temporada, y se iban desarrollando micro historias durante el camino que eran bastante claro. puestas. Okay, pero, claro. pero, fitness, ¿cómo es? No, pero bien, porque porque yo, yo, te, yo, yo te la, te, te pongo un, un... Sí, a sí, mí mexica. me gusta, fitness, pero me gusta más Stainfield, soy más de Stainfield, Stainfield es... Friend tenía ribetes dramáticos y a veces había historias que eran series. Y Seinfeld es una, es una serie que se te, te toma todo a la, a la broma, pero todo a la broma. Y ese es el contramunto. Pero no voy a hablar de Seinfeld porque quería mi, mi, mi, mi lugar número 5 era otro otro lugar, otra serie. Ah, voy ah, a hablar. ¿Hablo yo de mi serie? ¿Hablo la cuarta? No, no, no, hablo de la, o... la quinta, po? la enfrentamos. Ah, ya, la, enfrentamos. Dale, dale, dale. la quinta vale, tuya Fran, y ahora la quinta mía. Y aquí también en realidad son dos. O sea Tuve que hacer el. No, no, no. Los Simpsons y Matrimonio con Hijo. ¿Cachai? Oh, Matrimonio con yeah. Hijo, la yeah. gringa original. Pueden parecer muy mm. distintas, pero tienen un link. tienen hay, hay una conexión entre las dos y por eso son tan bacanes. ¿Ya? Y es básicamente que las dos eh, crearon el, el concepto de humor para adulto en la televisión. ¿Ya? ¿En qué sentido? Claro. Antes de Los Simpsons y antes de Matrimonio con Hijo, la serie eran de familias bacanes, lindas, que solucionaban todos sus problemas ah, hablando ¿no? y se querían mucho y al final del capítulo todos solucionaban su problema y se querían. Y todo se trataba de eso. Y en la televisión no te aceptaba otra norma. No te la aceptaba, no era como un filtro de la época, no sé cómo decirlo. Pero llegó un matrimonio con la hijo, la... llegó un matrimonio con hijos hijo en, en carne y hueso y cambió buena abuelapo. El matrimonio se llevaba como el pico, los hijos eran una mierda. El weón, si se podía escapar con una de, de la familia, lo iba a hacer, ¿cachai? Entonces, esta weón, esta familia disfuncional. Pero, empezó con, empezó con matrimonio con hijos y con los Simpsons, porque los Simpsons es lo mismo. Los Simpsons antes, los dibujos animados antes de los Simpsons, eran todos buena onda, simpáticos y se querían. Y con los Simpsons empieza este humor culeado de familias que no funcionan y que se burlan de todo, ¿cachai? Que se burlan de lo políticamente correcto. Entonces, por eso, para mí, más que porque fueran buenas, porque los Simpsons y son una mierda, weón. Son muy infantiles y son muy ridículos. No, pero, no, no, pero. Ahí, voy a caer en la típica. A no los sé, no sé Simpsons la primera parte era buena Puta. No, no, es que, pero ahí es que sí. No, es que, es que, bueno. yo, yo. Dale, dale. Sí. Eh, con las dos series que tú viste, hay, hay una weá que me pasa, ¿cachai? Me pasa como es más de adulto, que cuando tú empe empezás a entender que las relaciones son más complejas que el final feliz. Porque yo creo que también, eh, yo creo que la generación de nosotros, ¿cachai? Eh, o por lo menos mucha gente se se, se metió o entendió que la que todos tenía final feliz Así lo entendimos por ejemplo con las películas de Disney, o lo que son sí, más... Sí. I, o, sí. o así te hacían entender ¿cachai? que era la, la, la buena porque que todo estaba bien, ¿cachai? que no había problema y eso claro. era la regla Y yo creo que muy de acuerdo con también los tiempos que eran eh, yo creo que la iglesia católica más, más metía, la estructura, que no se podía salir de ahí pero las series que tú mencionas tienen que ver también con, con que ya no estoy tan enamorado boy. y claro, igual no gusta que ver, sí. vida, y me gusta y me gustaría salir con esta loca boy, y a ver qué pasa boy, pero igual no quiero perder mi familia, los Simpson pasan un par de veces con Homero eh, hay la parte que, que más como que ya sale la chucha, quiero salir con mis amigas ¿cachai? Claro y todas las parejas media tóxica que igual vuelven y hay claro. yo he visto poco pero yo lo que vi me llamó mucha la atención una cosa que va a pasar en Chile es una cosa que es muy que <risa> esta es la parte pero maravillosa que todavía no salimos de ahí es que hay, eh, está muy naturalizado me llamó mucha la atención esta porque está muy naturalizado el arriendo ya está ahí es que a ver, tiene que ver como, como con las culturas, no sé si con la cultura, pero tiene que ver como que nosotros, no, por ejemplo, la generación mía, o, o una parte, era como que tú tenés que estudiar y comprarte una casa, el perro, el gato, y el auto, y tal, Oscar. y eh pero eso ya ahora no va, y probablemente eh, eh, lo que yo entiendo al futuro es que ni siquiera va a haber, va, los cabros del futuro casi ni siquiera van a entender como la concepción de tener algo propio. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, una vez que me, me robaron un computador, voy a poner una, una denuncia porque había arrendado Luis. un auto. ¿Ya? ¿Qué vale no? Para el que canta, yo lo que hablé, Camilo está viendo su bolsa de orina. No, no bolsa de orina, no mi bolsa, no, no, mi, estoy descargando. Ah, cervecita, no cervecita, pero porque para pa animar la conversación. Está... Ok, cerveza cristal, cerveza gente, gracias, gracias cerveza cristal por auspiciarme este capítulo y por todos los millones que me que me dieron, gracias. La mejor cerveza. Cerveza cristal, y cerveza gente, que es la mejor. No. Oye, pero ya, cierra la idea para pa seguir con la cuarta eh, serie? Pues, serie. Me, llamó, me, llamó, me llamó la atención algo que una cultura que tienen ellos, que se va a vivir ahora en Chile, que, que ya se está viviendo, que no hay cero posible de comprarse en la casa, y el arriendo es algo eh, establecido. Claro, para toda la gente, y mis hijos, Sí. y probablemente ni siquiera los autos, que sé, yo creo que hay aplicaciones de autos que sé que tú puedes arrendar en Providencia, te vayas a la fronía, dejáis el auto, claro. no ya no hay ese sentido de pertenencia que había, que, que, que se inculcó la gente que tiene de 40 años, ¿cachai? ¿sí? Yeah. Y esa serie igual rompen un poco, o sea, en una parte rompen un poco que la vida, la las relaciones de pareja no son tan felices, son más complejas, ¿cachai? ¿sí? Eh, pasa el tiempo y quizás, por ejemplo, el mi, mismo Homero como que no quiere tanto amar porque lo saca de quicio, ¿cachai? ¿sí? Y esa. Y eh, le pasa a mucha gente que, que tiene hijos que es como, bueno, estoy loco, me tiene loco, este que hablo chico, entonces, ¿cachai? sí, ¿cachai? es verdad, ¿cachai? no me siento culpable por esta weá. Eh, Las relaciones de pareja que son complejas también, ¿cachai? que de repente puedo conocer a una compañía de trabajo, me puede gustar. Claro. Y, y lo que me llamó la atención de Facebook es muy, eh, qué que raro, pero me pasó eso que, que eh, esa serie de los 90 y eso se va a vivir ahora, acá. Ah, la, la forma sí, sí. de vida de sigue, yo, sigue, sigue, siendo forma alcohol, de... sigue siendo actual claro. claro tiene eh, esto está de vida acá que hasta que como bueno es que... No, a, a, difer a diferencia de fiend que fiend ha quedado un poquito atrapado en el tiempo hay muchas tallas de fiend de ahora que, que, que no están tan bien que se volaba mucho de los franceses de los mexicanos de los homosexuales yo sé que yo sé que hoy día hay hay, un, hay otra cortina pero pero afecta ¿cachai? en ese sentido Seinfeld con su humor se mantiene se mantiene intacta y no, no, nadie le puede decir nada en cambio Friends con el humor eh, puta, no no envejecido no tan bien, tiene ciertas tallas que todavía están que, que quedaron como un poco atrás sin sin dejar de ser divertida porque Friends es muy divertida aunque están fieles más divertidas también están no está bien está bien, está bien. Pero, está bien. pero yo sí vi sí, me, me, me gustó hasta que me cortaron <laughs> ah, bueno, bueno. No, me he